Preguntarte a vos que si que cómo, que si te sentiste acompañado por la escuela cuando pasó esto. Sí, o sea, me sentía acompañado en todo momento, por mis compañeros y por todos los profesores y todo, porque cuando estaba internado, bueno, todo el tiempo me visitaban mis compañeros todos los días, algunos de uh -huh. Y después, bueno, a la escuela también, después del tiempo que me dieron el alta, cuando podía ir a la escuela.. Fui bueno, y me recibieron todos bien los profesores, los, los otros compañeros que no me habían visitado. Y bueno, ya me cambiaron de aula, porque nosotros teníamos arriba en el segundo piso y por precaución uh -huh. nos no, no consiguieron una aula abajo. Y bueno, y después me habían armado bancos aparte y todo, para, uh -huh. para que no me choquen o algo. Y, y bueno, y también algunos profesores... ¡Uy! Que <risa> Eh, trabajos para mí, cosas así como para integrarme, porque había estado como un mes y algo sin ir, bueno, para integrarme y después sí, después de la operación también, uh -huh. cuando me mandaba la profesora para acá, eh, también se, algunos profesores y compañeros se tomaron el tiempo a hacer mi para explicarme cosas y un montón de cosas más, así como también mandamos trabajos. Por ahí mis compañeros me mandan que si necesito ayuda o los profesores también me, me pagan su número de teléfono o el gmail para consultar uh -huh. si no entiendo algo cosas así. Uh -huh. Pero sí, con la escuela y mis compañeros, como mi hijo mami, re reagradecido. ¿Y qué actividades te mandan los profes? Y depende de la materia. Uh -huh. Por ahí en física... El primer trabajo que me mandaron fue sobre los Juegos Olímpicos, que lo justo era todo eso, y bueno aquí se enseñó porque me, me la pasé viendo los Juegos Olímpicos. Y, y bueno, ahora me mando un trabajo sobre eh, qué es lo que tengo yo en realidad en el brazo, qué tendones tengo dañados, los nervios, músculos. Y bueno, y después las otra materia, en lengua, me dan cosas para leer. Después no sé en matemática, bueno. Eh, matemáticas justo este año toco estadística que damos todo el año eso y bueno, alcancé a dar algo de estadística y por ahí no, no me pierdo tanto uh -huh. y después en las otras materias son todas de gestión y por ahí algunas son medias parecidas entonces se juntan a veces dos o tres materias y me mandan un solo trabajo, así no son muchas cosas uh -huh. pero sí, o sea, son trabajo no sé cómo decir, son, no son muy difíciles, uh -huh. pero tampoco son fáciles, o sea igual los hago tranquilo tranquilos, la profesora me lo explica bien y por ahora me siento bien, vengo entendiendo todo uh -huh. ¿Cómo trabajas con la tutora? Eh, o sea, ella te explica primero el trabajo, te lo trae Sí, ella, o sea, trae... bueno, antes yo lo tenía mi, mi netbook uh -huh. y ella traía la de ella y lo hacíamos ahí nomás uh -huh. ahora sí tengo la mía y por ahí no manejaba un poco mejor porque a veces Capaz de me falta hacer algo y agarro y me pasa el trabajo por el pendrive uh -huh. Y lo termino yo por ahí de hacer mi compu o algo uh -huh. Pero sí, ella me, o sea, me muestra el trabajo eh, Me da para que yo lo lea, lo leo uh -huh. Y lo que entiendo trato de hacerlo solo Y por pues, ahí si no entiendo algo le pregunto y me lo explica Y, bueno, y a veces me ayuda también uh -huh. Pero sí, nos manejamos bien uh -huh. eh, Por ahí... ¿no? Para todos es una experiencia de aprendizaje nuevo, porque la educación domiciliaria es, para nosotros, una experiencia sí, sí. nueva, una experiencia educativa. Eh, por ahí, ¿cómo te resultó para vos? ¿Qué te resulta más fácil, más difícil, más... De, de todo, de los trabajitos que te dan, de... De materiales. Ajá. Ajá. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades te resultan más fáciles para hacer cuando te mandan una presentación PowerPoint, cuando te lo dan... Ah, no sé, por ahí yo qué sé Leer solamente Ya va fácil para mí uh -huh. Porque por ahí me mandan Videos, cosas así Lo tengo que ver varias veces por ahí para entenderlo O algo, pero uh -huh. Sí, no sé, o sea, me dan, Lo mismo de todas las formas por ahí me, Para no estar leyendo siempre Por ahí también los videos no leí en el mal, pero No sé, me dan, uh -huh. uh -huh. O sea que no te costó el proceso De aprendizaje no, no, por ahora vengo bien y vengo entendiendo todo. Uh -huh. eh, digamos, más allá de que bueno, no va a ser entretenido, pero dentro de todo se, se hace llevadero, vos, este ritmo lo podés seguir, o sea. Sí, eh, no hay por ahí, o sea, así será entretenido no, pero no, uh -huh. no es que me viene mal tampoco porque. Si no fuera por tengo clase acá, digo o sea, tengo uh -huh. clase acá pero yo en realidad no salgo nunca, vivo encerrado uh -huh. y aquí necesito nomás. Bueno uh -huh. Y nadie y por ahí, sí me gusta porque la profesora viene, charlamos, uh -huh. estamos mate, charlan con más me... uh -huh. Pero sí, o sea, nada, me siento bien y, y me gusta. Uh -huh. me gusta sí. bueno. Si tuvieras que. Si tuvieras que evaluar vos. ¿Viste que generalmente la escuela evalúa a los alumnos. Si tú no tuvieras que evaluar cómo la escuela te, te ofreció eh, la forma de aprender, ¿cómo la, la evaluaría? Ay, con un 10 porque... Sí, <risa> sí se movieron todos eh, para sí. hacer todo lo posible para que yo tenga la profesora. Uh -huh. Sí, un 10 Muy bien. ¿Y tu compañero? mi oh. <risa> compañero también. Sí. Le pondría 10 a todos porque... Uh -huh. Todo el tiempo tuvieron a, a mi disposición. Y yo en este idea de vez en cuando, y cuando, sí, salen, tem cuando salen temprano, sí. siempre alguno me manda, sí. ahí voy a tomar mate y después aparecen seis, siete. Las chicas también vienen claro. mucho a visitarle cuando me volvieron del. Ah, me otro día que en el campamento a Córdoba, me trajeron cosas también. Uh -huh. sí, sí, no, Mi que... también reían Sí, lo importante es que vos sepas, o sea, que, que seguís en la institución claro, presente sí, sí. y que tu lugar lo seguís teniendo en la escuela. O sea, sí, sí, Dios quiere por eso, lo único es, es claro, que proceso. no puede ir. Esa. Exacto. El, o, o sea, no quiere, no, el doctor no quiere que vaya y la directora tampoco, pero está bien, porque tienen miedo, uh -huh. porque, él, porque por el tema del cuello capaz que él podría ir, pero tiene uh -huh. miedo que se caiga, se golpee, y aparte él no puede mover la cabeza. Exacto. Entonces claro. acá trabaja con ella, aparte uh -huh. Florencia, muy buena, qué uh -huh. sé yo. No sé, con él por ahí lo, lo charla también, claro. que está, viste, medio, Así que, la verdad que fue bien. Pero por eso que. que, que, que él, estamos... se siente, él se siente cómodo. Claro. El, uh -huh. Qué sé yo. La verdad que estamos. Sí, es muy importante eso, de que se sienta sí, que cómodo que se sienta que bien se claro. sienta que en su lugar te lo está, está guardadito a tu lugar, ¿eh? En la escuela, <risa> sí, sí, o sea, por eso que él es un, un pedido de transición y después la ya, sí, ya sí, si sí. Dios quiere, el año que viene. El año que viene, si Dios quiere, sí. Con todo. Eh,